¿Sabías que puedes hacer que un limón te sepa dulce? Tan solo necesitas un modificador del sabor. La miraculina es la más potente. Se trata de una glucoproteína de la fruta milagrosa que bloquea otros receptores gustativos cuando hay acidez, por lo que la cerveza, el tabasco y los limones se vuelven temporalmente dulces. Las alcachofas también tienen un funcionamiento similar, pero tienen edulcorantes que permiten que el agua sepa dulce. Por otra parte, las hojas de algunas plantas tienen el efecto contrario e impiden captar temporalmente el sabor dulce.